Lunes a viernes a las 9 de la noche por WIPR. fiesta! WIPR y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes Puerto Rico, nuevo comienzo de sena, semana y una nueva oportunidad de ganar con Lotería Electrónica. Soy Ulises Rodríguez y estaré con ustedes hoy lunes 5 de diciembre de 2022 para presentar los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica. Los sorteos serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes como siempre aquí en el estudio. Queremos felicitar a dos nuevos ganadores de premios secundarios del sorteo de Powerball del sábado 3 de diciembre de 2022. mil dólares se fueron con una jugada manual de Powerplay vendida en mi gente, To Go, en Villa Prades, en San Juan. Y 50 mil dólares se fueron con una jugada automática de Double Play vendida en el colmado Placita Mercado, en Carolina. Y para esta noche, el Powerball tiene 89 millones de dólares, mientras que el Cash tiene acumulado 560 mil dólares, que pueden ser tuyos, sin anualidades, al igual que la doble revancha, que está en 455 mil dólares. Juegas, que tú puedes ser el próximo ganador.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 y es el 7 Repito el 7 Ahora pasamos a Pega 2 Boleto en mano, mucha suerte mi gente Y pendiente Al primer número de Pega 2 De esta tarde que es El 8 Segundo número Es el 0 El número ganador de Pega 2 De esta tarde es el 8-0 El 80 Y pasamos a Pega 3 Boleto hermano y mucha suerte si jugaste Pega 3. El primer número es el 8. El segundo número es el 5. Y tercer número es el 0. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 850. El 850. Y concluimos con Pega 4. Boleto hermano. Si jugaste pega 4 y mucha suerte Pendiente que se acerca el primer número Y es el 5 Segundo número Es el 3 Tercer número Es el 0 Y cuarto número Es el 6 el número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 5306, el 5306. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información, entra a nuestra página web, loteríasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos a las 9 de la noche con otro sorteo de lotería electrónica. Que tengan todos una excelente tarde.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 repleta de mucho cariño y muchos invitados para el disfrute de todos ustedes así que no se diga más vamos de inmediato a dejarles saber lo que estamos celebrando un día como hoy y arrancamos